Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hacer un video de un salvadoreño probando los dulces ah, mexicanos pero Vamos a dar dulcecitos mexicanos, a ver qué tal le parece ¿Alguna vez has comido dulces mexicanos o no? Pues la verdad, yo lo he probado, pero no todos, todos, que los, los que nos los llevan, que llevan pues, Nosotros compramos los más comunes, los que venden aquí en las tienditas Y pues vamos a empezar con el primero, Paul exacto. Te vamos a dar uno que es popular, se llama Lucas Muecas, miren, sí, es nada. este es picosito más e, o menos. Ese nano te voy a decir algo. Eso es muy común, que en todas las escuelas, ya sea este, eh, primaria desde de primaria, los niños, o sea, lo aman, pues, lo amamos demasiado. Sí, porque, porque es, nos gusta mucho. Es muy común. Es como, es una... como paletita. Oh, paletita. Pero... Sí, nomás que... Oh, mira, mira te Es una paletita, dulce la chupas y adentro wow. hay polvito. Es un, una, un chilito. Pues Haz de cuenta, nano La primera chupada que le vas a dar, dásela, pero no cuenta. La primera chupada va a uh -huh. decir... Mm, saliva qué rico. completa mm, qué Y de rico. ahí, vuelve a tapar Y ese es el polvito, nomás batla, que, batla. No pica, eh. nomás lo único que sí Yo siento que va a estar un poco agrio Ah, Porque un poquito es como agrito. limoncito y salsa Pues como dice, para hacer un Ajá. Es muy popular, es como muy, como muy ácido Sinceramente, ¿verdad? Ajá. Sí, es como ácido ¿no? Fíjate que lo que yo hacía con eso, la mordida, Para que la, la, la pura y pues ese es el número uno. Ahora enseña el dulce número dos, Paul. Ajá. A ver, ¿cuál Primero, es? Primero, Mario. Antes de pasar al número dos, ¿qué tal te pareció? Ah, de veras, de veras. Para estarlo vendiendo en la escuela, si sí está entretenido y para que le dure más a uno. Exacto, Ajá, exacto. Porque me imagino que las primeras mordidas es que se, se, se siente así como pica. Ah, el raro. Ah, porque no está bien Ajá. la vida. Pero ya ves bueno, tu cuerpo, tu boca agarras todo esta bolsita de los picantes, me imagino que sabe bien rico, así que sí. el 1 al día le doy un su 9. Ahí está. Ay, bueno, bueno oh, está bien. la calificación. Fíjate, le gusta lo, lo, lo acidito, ¿eh? ah, le gusta lo acidito. Le gusta que pique marido. rico, Y pues, no me... Paul, vamos a ver, ahora sí al número 2. Ah, el número 2, no, no. A ver, este el detalle. Este se llama Lucas, es de la misma marca, Mario, pero sí. es muy común. Es que esa marca tiene muchos dulces Miren, esa es Lucas Gusano, es de mango De hecho, ah, dice el nombre... Enchiledita Enchiledita, enchilerita. Ah, pues dale, sí. pero solamente lo abres así No sé cómo se abre, a ver, dámela. A ver, este <risa> se me olvidó Tengo mucho que ver con los mexicanos. mexicano, hermano. Se me hace que se abre de aquí Ahí está, ahí está Y, haz de cuenta chúmbele. Pues, es como un chorrito, un liquidito Ah, sí, sí ese es el churro Ajá Dale, dale un probón, ahí, un dale, pro bon. nomás poquito, si quieres, una Ese también los niños lo aman mm -hmm. dale, bueno, Es, como, es se come. como tipo chamoy, puede ser, ¿no? Oh, sí, chamoy. pero liquidito Ajá, incluso vende varios sabores Además, sí. Está como entre bien acidito, pero me, me imagino que así va ser Ajá, sí, Ajá. presión, por eso viene como, como sponge, así Sabe <ríe> rico ¿Qué tal te parece? Este está un poquito, está mejor la paleta. Sí, está rico. Este también se llama un 9. Está wow, bien. Bueno. Es que es la, es la misma marca. Yo no, por estar aquí con mexicanos, debes de dar un 10. eh, No te preocupes. No, no, no, no. Que no daban un día hasta he dicho, lo que la Ahora, Nano, te vamos a cambiar un poquito de sabor No te vamos a dar chilito Sino que te vamos a dar algo dulce ajá, Algo para y pues, diferenciar Este es una oblea en cajeta Trae cajeta dentro realmente, es oblea ajá. Mira, ahí lo puedes Eso ver es muy común, Nano Pues la verdad, solo saben ricas. Bueno, rica ajá. Nomás que a esto le agregan ca cajeta Fiesta, dentro no, no, Si sí sabes que la cajeta, ¿no? Mira, no, no sé ¿No sabes que es la cajeta? No sé, qué. trae? Wow. ¿A poco no sabes? No, no sé. Sé. Lo que trae adentro es cajeta, pruébalo Yo sinceramente siento que te va a gustar Porque es dulcecito, es no rica. es realmente picante Es muy rica la verdad oh. Mm. Sabe buena esa. Es como leche condensada. Ah, exacto. Es similar, parecida. pero la leche, no es leche condensada, sino cajeta. Muy Sabe, real esa real sí real. es dulce realmente, porque nosotros le decimos dulces, pero aquí pero estamos acostumbrados aquí es al chilito. chilito. Ah, picantito. Ese chilito. sabe rico, sinceramente me gusta mucho oh, este. Sí. Yo la voy a dar una A ver si esto que oh. quiero, esto me gusta. ¿cuánto le das, no en Lo que yo lo muerdo. Si ese ya es bien. Sí, mm. es que es dulce miren chula el saborcito bien rico también tiene eh, el pan está bien durito está aguado o sea está Excelente Ese ¿Sí? sí es dulce, dulce, ¿verdad? No, no, no, no ha sido Siguiente dulce, Paul Algo diferente El dulce van a siguiente Este se llama pulparindo Literal, es, es un... como una pastita Se le puede decir Pero, no tamarindo. Pasita, pero de tamarindo Pero de tamarindo Es tamarindo Trae un poquito de chilito Ah, este es chilosito Pero está rico Este sí es dulce Es más dulce que los anteriores que has probado Sí, nada sí es muy popular en todas las fiestas, eso Sí, este lo dan en... En todas, en los piñuelos, bolos, en todas las piñetas de México, de México. ¿Ah? Es, este sí es, es que quedan de chiquita, a comer chile, a no es chile, No es No pica, no Sino que es tamarindo. Es, un, es como tamarindito o poquito picosito. ¿Está ¿Sí, rico? Sí, sí. Es bueno, sí. Sabes, es nomás. muy rico. El sabor de ese, no te cuentas, después que tú lo muertes y lo pruebas, está bien delicioso. se sí sabe rico. el tamarindo. Rico, ¿Cómo si es? rico, está así como que digamos picoso, picoso. No, bueno, no, es... No ah, ah. es... Ah, no. Buena, buena, buena puntuación le da. Muy buena puntuación. Entonces, ¿no? le voy a dar un dulce suave. No le voy a dar picosito no. pero este es muy popular. Y, y es sagrado, no lo aplastes. Y, re y representa mucho a lo que es México y ah, lo, lo fabrican en Guadalajara. Exacto. Es muy popular región, en todo México. Y pues es el mazapán. Exacto. Este es el famoso mazapán. Que viene hecho de nuez. Es de mis preferidos. Es de cacahuate, Mario. Es, ah, de cacahuate. Ah, exacto. Entonces, no es, no es, me equivoqué. Entonces me confundí todo el tiempo Hace es cuenta que eso lo has, Pero mira, te voy a contar algo sí, es muy popular muy Antes recibe. de que lo destapes, cuídalo mucho así No lo plantes ah, porque es cuídalo. muy sensible y se desbarata Lo tienes que abrir así Ajá. Pero ¿Tienes que te cuesta lo que a mí me dijeron de A ¿De qué? A mí yo conocí una a una muchacha Ajá. Mexicana de acá, su directora ¿Qué me dijo? De que si yo abría esto con la boca Ajá. Es porque la persona que yo estoy pensando Podría quedar conmigo Ajá. Te lo abres Ay, porque eso no se destruye. Se destruye. Sí, es que es muy sensible, es lo que que tienes que abrir de poco a poco, así como va, porque se te puede deshacer. Es muy duro, es muy sensible. Yo lo que quiero es probarlo. Exacto, ah, exacto. Ah, no, ah, mira, no. si lo supo abrir completo. Wow, ah. No se desbarató. Dale una mordida nomás para que vea. Es muy rico, la verdad. Ese, mm. ese, ese es muy rico. Ese Pero lo hace como aguamuete molido muy Ajá. con azúcar mm. glass. Ajá. ¡Qué rico! Sí. Sí. Siguiente dulce, Paul. Este, como pueden ver, tiene la bandera de México Este se llama banderitas, Bande o, ba o banderillas O banderillas, ajá, ajá Son muy populares, es muy tradicional en México Este también. lo hacen de coco, ¿no? Es como una tipo cocada, pero con color Le ponen color, el verde, el blanco y el rojo o sea, es, rico. es algo muy tradicional también en México Es dulce natural, es de, ah, de exacto. coco exacto es como cocada. Ah, es de poco. Sin desconfianza, nano. Sí, no trae no. veneno. Están 100% verificados no te vamos, por nosotros. No te vamos a envenenar. <risa> Entonces, fíjate, te voy a decir algo. Esos son los que le, le encantan a Nayeli. Ajá, e incluso cuando ella vino, se llevó paquetes Ajá. y paquetes de banderillas. Qué, Qué rico. Ah. Sabe rico. Sabe sí, riquísimo. Rico. La verdad, de sí, velilla, sabe rico. Cuando tú lo muerdes, se siente una... una o sea se, se disfruta con la Sí, claro. Exacto. Sí, se la verdad. Sabor coco, sí, Exacto. Claro. El sabor a coco aunque sea así. Exacto. Es sabe rico. rico. Es cocada, más que nada lo que lo hace. Los colores pues son los colorantes, pero Ajá. Pero se sabe demasiado rico. rico. Ok, Paul, siguiente dulce que se llama Luca Bombazo. Mire. Luca ¿no? Bombazo. Fíjate, Mario, que ese también es muy típico, como te digo, nano, en todas las escuelas. Como pueden ver, aquí hay como una Tipo cuchara, enseñales por adentro. Oh, yeah, yeah. Una tipo cuchara y adentro trae una gomita de lo que es un chicle aquí en México. Yeah. Prueba. Wow. Si lo pruebo está delicioso. El rico. ¿Ah? pero te falta la bolita, Bueno, es un chicle. ¿Tú ¿Cómo lo conocen ustedes un chicle? Como sí, chicle? chicle? Ah, chicle. exacto. chicle. Exacto. Pues no suele ser chicle. Mm. Esto es este chicle de quita el sabor. Sí, exacto, te, te da un sabor mejor, pero... No, no. <risa> dale, dale, dale, para que pruebe, Nano. ¿Está rico? Sí, la neta sí. ¿Cuánto? ¿Un 10? ¿Un día ¿Ah, también, ¿También te gustó? Ah, Nano, oh, no. a ver, vamos a meterle el dedo para probar ya. El siguiente dulce, Nano, es muy popular también en lo que es todo México. Hagan de cuenta... Y estos son los squinkles, los famosos squinkles Fíjate, fíjate, también les quiero explicar que hay demasiados sabores ¿no? ah, sí, hay, sí. hay de mango, hay de, de sandía, de todo, pero son como gomitas Lo que les com le quería comentar a Nano y a ustedes Ya dan de cuenta que este es el 100% original este Es el primerito y este es el de sabor O sea, las gomitas tienen un pequeño sabor a sandía enchilada, así oh, se le okay. llama Pero sabe, rico, pero sabe muy rico Lo abres y aquí está la gomita pero nosotros los mexicanos le echamos esta salsa Ay, encima. La chilita, no, que vos, que nada, no, no, así. Ajá. Es que primero prueba uno. Te parece como la lumbreza de El Salvador. Ya <risa> <risa> no en la tierra. Ah, ah exacto. exacto. Pero saben, rica. A mí sí me gustan en mm, particular. ¿Deliciosas? Así bien, rica. Un 9. Un 9 Nueve, solo así. Nueve, así solo. Ya todo así. con chilito, pues todo el mundo le quiere echar. No, echen mucho igual. No, pero sí le va a gustar. Vamos a ver. Así, así haciendo... se prepara aquí en Porque un salvadoreño casi no come amor. picante, sinceramente. No. Eh. Bueno, eso es cierto, tiene no no, razón. A con chile. Ajá. A ver, pruébalo. Dale, dale, sin miedo. Mm, a ver, yo no he probado. A ver, yo tampoco, soy nuevo. <risa> oh. mm. No es picoso. No, no No es picoso. ¿Cómo ¿qué tal te parece con chile? ¿Le da...? Le das un puntaje más alto o un poquito menos. ti Puedes dar puntajes menos, ah, ¿eh? Sí, no. 9. 9. ¿9? ¿Nueve? Ah, está ah, bien, bueno, está bien. Me ¿Sí? parece bien, Ahora sí sigue uno de los dulces más famosos de todo México. También sí. yo siento que todo es que representa a México ¿eh? ah, exactamente. Realmente todo el mundo lo conoce. ¿sí? Sí. Todo el mundo es mexicano. Yo siento que todo el mundo se lo ha ganado en las famosas piñatas de aquí de México. gracias, yeah. muy ricos. O fácil, se han peleado cuando ya caen los dulces. ¿Eh? Sí, a veces más peleamos. y a veces lo malo que están bien pequeños. Y a veces cuando están grandes dices, ah, qué chido que ahora están tan grandote. Uh -huh. Ah, pues es este. Y te los voy a mostrar que es el Pelón rico. Oh. Este es el más famoso. Bueno, es muy famoso y representa mucho a lo que es México. De A lo mejor todos los que están viendo este video conocen el Pelón rico Y tú de seguro sabes comer un Pelón rico, ¿no? Sí, sí. No. ¿No? Ah, sí, bueno. Lo... Sí lo he probado ya, pero... Lo que vamos a Cada hacer... Tiempo. Lo que vamos a hacer es abrir esta... La tapita y... y Mario. Ajá, exacto. Y después le va a empezar a crecer el pelo. Así mero, así. No, más que se llama... ¿Sabes por qué se llama Pelón, pelo? Rico? ¿Por qué? Porque pues está pelón cuando lo abres. Ajá. Y ya nomás lo exprimes y sale su pelo. Y sabe rico. No es solo ese sabor, sino que hay Sí, hay varios. Exacto, hay varios. Hay de mango, hay de varios. Pero ese es el a, original. Así que... Este obviamente siempre me ha gustado. ¿Nano? Sí, este siempre le he dado yo un 10. ¡Oh! Ahí está. ¿Te sabes un truco que hacemos los mexicanos con ese dulce? Yo siento que tú no lo sabes. No. Ya que se acaba todo, mira. Así se abre. La mano, ay, ay, de una mano, de veras. Y esto... Pues lo chupas como cabecita. ¡Oh! ¿Sí? ah ¡Sí! De todos sí. los que probaste, ¿cuál fue tu favorito? Sinceramente, de todos. ¿eh? Este? Ajá. La redondita. ¿La oblea? La oblea. Y la otra que le vea el dulce. ¿Este? ¿hueca? Ah, no, el otro. Este. Ajá, sí. este. Y sí, con pues la banderita ah, okay. Me parece muy bien Nano Así que Mario, esperemos les haya gustado el video Y dejen su like, suscríbanse, activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Y que queremos llegar a 10 mil, mil, Y, mil, y mil, también a a la cuenta de, Ajá, de y Instagram va Y vayan bien. a seguir a Nano Nano En su YouTube para que vayan a seguir A todas las páginas Y pues Mario, nos vemos en el siguiente video Y Thank <tune> you. <noise>